Hola. Para añadir otro idioma para el share décimo tienes que añadirlo a Windows. ¿Y cómo se hace eso? Pues ve al logo de Windows. Pulsa sobre el icono de Windows pero con el botón derecho. Ve Configuración. Entra ahora idioma. Toca en idioma y región. Agrega un idioma. Busca el idioma que quieras agregar. Cuando los selecciones entran Siguiente. Instalar. Ya está instalado. Reinicia. ShareX. Y a ver qué tal.